Y así damos inicio desde México nuestro año 2022, experiencias increíbles, un evento lleno de soñadores, personas conectadas en su casa viviendo la experiencia. Te espero en el próximo evento, tu próximo rango y por qué no, diamantes. Momento histórico en donde pudimos abrir nuestro primer centro de experiencia con la presencia de todo el liderazgo que estamos absolutamente seguros va a estar completamente lleno. No se pierdan ningún evento porque esos son realmente la clave para poder ir rápido en tu camino hacia el éxito. Aquí estamos en la Ciudad de México en este impactante evento de liderazgo con muchísimas personas que están aprendiendo, tomando notas para cambiar sus vidas. Sentir la gente conectada desde toda Latinoamérica, la gente presencial aquí. Tienes que hacer que este año sea el año de Latinoamérica.